Ya empecemos a orar y, y comencemos, ¿te parece, Dani? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos, todas también, Uy, perdón. y muchas gracias por participar en esta tercera versión del ciclo de conversaciones sobre la imaginación. Eh, esta es una iniciativa que busca indagar en las distintas maneras en que... Eh, se ha organizado esta facultad humana ¿no? de imaginar y que surge de nuestros proyectos eh, con Daniela Picón, nuestros proyectos de investigación que ambos eh, convergen en esta, en esta facultad ¿cierto? De, de, de la imaginación, del proyecto de Daniela en la Universidad de Chile eh, sobre William Blake y Gustav, Carl Gustav Jung, y el mío en la Universidad Alberto Hurtado sobre la imaginación visionaria en la colonia. Eh, el propósito de este ciclo es que precisamente podamos conversar, eh, es un ciclo de conversaciones, ¿no? por lo que aquí nuestras invitadas muy amablemente también nos han dicho pre eh, previo a, a que empecemos aquí que también si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo mientras también estén exponiendo. ¿no? Eh, entonces, la manera en que quizás podríamos ordenarlo es, para no llegar y quizás abrir un micrófono, eh, eh, poner, levantar la mano, con, con la función levantar la mano aquí de Zoom, o bien escribir en el chat el comentario que tengan si no lo quieren decir, o, o decir, me pueden abrir el micrófono, ¿cierto? Como Para, para, poder, para poder hacerlo pero la idea justamente es que podamos conversar en torno a los temas que nuestras eh, ilustres invitadas nos vayan planteando hoy día. Entonces ahora, eh, Daniela va a presentar a Valentina y Bernarda, que hoy día nos vienen a hablar de un particular personaje de la historia de nuestro país. Gracias, Jiménez. Sí, voy a presentar brevemente a Bernarda y Valentina, que nos acompañan hoy día. Eh, Bernarda Urrejola es profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, somos colegas. Eh, es profesora de teoría literaria y literatura colonial y sus temas de trabajo son la retórica sagrada, la escritura de monjas, sermones y las relaciones entre el mundo religioso y el poder político. Valentina Arriagada es licenciada en lengua y literatura Hispánicas, eh, convención en literatura por la Universidad de Chile. Actualmente es candidata al magíster en literatura por la misma casa de estudios. Su tesis de pregrado la dedicó a la investigación sobre la prosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Y durante el posgrado ha profundizado en el fenómeno de las escrituras de monjas durante el siglo XX en Chile. Yo quisiera destacar algo muy interesante antes de, de, de seguir. Es que claro tenemos a Bernarda y Valentina que son profesora y estudiante que van a dialogar hoy día con nosotros y sobre una investigación muy sugerente que está además eh, en curso está muy muy viva junto con Jimena los incentivo entonces las incentivo a participar y vamos a partir por dar un, un breve espacio a Bernarda y a Valentina ellas quieren ellas quieren exponernos algunas ideas antes de de seguir con la conversación. Gracias y nada, agradecer la presencia de todos y todas y especialmente, ya se los dijimos, ¿cierto?, antes de empezar a Bernarda y a Valentina, pero lo reiteramos muchas, muchas gracias por estar aquí hoy día. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, vamos a comenzar a conversar sobre Juanita Fernández. Y decimos Juanita Fernández porque nos interesa desde que era Juanita Fernández, antes de ser Teresa de los Andes, no, eh, Teresita también de los Andes. Eh, este es un trabajo que está en curso, eh, sin embargo, eh, lleva bastante tiempo. Eh, partió por el interés de Valentina, por el, eh, los conventos, cierto, eh, el, la escritura de monjas, eh, ese fenómeno que es la escritura conventual, que es muy particular, eh, en el cual yo tengo cierta experiencia en el mundo colonial, no tenía la experiencia de una monja contemporánea. Eh, sin embargo, nos fuimos dando cuenta que de monja, la escritura propiamente tal de monja, es, un pro, es algo más bien un problema literario que un tema resuelto en Juanita Fernández. Y eso es lo que vamos a presentar hoy, en la medida en que ella eh, no es... Los escritos que, que, que tenemos al alcance son previos a que fue monja, y ella fue muy poquito rato monja y murió. Eh, la discusión que hay que dar en qué medida hay una construcción discursiva, una voluntad, una intención de transformarse en esa monja, cierto en esa santa incluso lo va a decir ella, lo vamos a ver, a través de esa escritura. Y tiene muchos escritos interesantes de diversos tipos, que no siempre se ven reflejados en el, el, la, el, el conjunto como más clásico que se tiene de sus escritos, que es Diario y Cartas, como lo va a mostrar Valentina. Entonces, la investigación de Valentina muestra cómo eh, ella fue a los documentos originales. Y eso es mucho más interesante aún que este armado, y les vamos a mostrar el, el fenómeno literario también que a nosotros nos interesa, de cómo un editor, con una necesidad, voluntad o anhelo de construir la escritura de una santa, futura santa, ¿cierto? Hace un corpus también, que es una selección que deja cosas adentro y deja cosas afuera. Y eso es un fenómeno súper interesante desde el ámbito literario también. Por eso esta presentación se llama Una santidad imaginada a través de la escritura, porque es Juanita que se imagina a sí misma siendo santa y, es, y son sus editores que también le imaginan santa y para ello construyen una edición determinada de sus escritos. Y esa imaginación, lo entretenido, es que lo logran, porque Juanita Fernández hoy en día es santa para la Iglesia Católica. Entonces, es una voluntad que se cumple. ¿sí? En estos tiempos de deseos insatisfechos y neurosis por aquello, se cumple su deseo, y eso es genial. Cómo ella imagina su santidad y la logra. ¿ya? Eso es lo que veremos hoy día, entonces esperamos que le, que le guste, y que nos pregunten lo que sea necesario. Esto es una conversación con, que siempre tenemos con Valentina, así que mientras más hablemos, mejor. Y le doy el pase ahora a Valentina. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a, a todas, todos, todes. Eh, como comentaron Daniela Jimena y la profesora Bernarda, la, la presentación se llama Juanita Fernández Solar, Santiago Imaginada a través de la Escritura. Efectivamente es una investigación que está en curso, es parte de mi tesis de, de magíster, así que actualmente la estoy disfrutando y la estoy padeciendo al mismo tiempo. <risas> así que la idea es que en el fondo yo entregarles un relato también como de cómo ha sido mi investigación, eh, desde qué punto partimos, con qué tipo de problemas o con qué tipo de curiosidades nos hemos ido encontrando en el camino con, con la profesora Bernarda, eh, así que de verdad espero que, que lo disfruten y también insisto en que si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, lo hagan, como siéntanse en la libertad de hacerlo, eh, no hay problema con eso. Eso, en primer lugar, eh, quisiera señalar, como, como dijo la profesora, que claro, que mi, mi interés por, por el, los textos de Juanita Fernández Solar vienen de la edición de Diario y Cartas, que es la, el primer libro al que yo me acerco, eh, en el que fueron publicados sus escritos, Um, y por lo tanto, lo primero que intentamos hacer en la investigación fue establecer esta línea de tiempo separando lo que era vida y producción de textos de lo que posteriormente va a ser la edición de los textos ya en la década, primero el, el año 71 y luego en el año 83. Por esa razón, la pantalla además se divide en, esta, en estos dos grandes bloques, ¿no? como cuál es la vida de Juanita Fernández Solar, después Teresa de Jesús, eh, porque ese es el nombre que va a adoptar en la vida religiosa, que nace en 1900, entre 1917 y 1919, es cuando produce la mayor cantidad de textos, eh, produce alrededor de seis libretas autógrafas y varias cartas con diferentes destinatarios. Si mal no recuerdo, son más de 150 cartas que escribe en el periodo de dos años, que para mí es harto la verdad, eh, y en 1920, una vez, que, eh, una vez dentro del noviciado, el monasterio del Espíritu Santo, murió prematuramente a causa de la enfermedad del tifus. Eh, por otro lado, y ahí viene el segundo bloque de información, en 1947 inicia el proceso de beatificación eh, de Teresa de, de los Andes, ya se llamaba así la causa hasta donde tengo entendido, en 1971 se publican, hasta donde hemos cotejado por primera vez los escritos de, de Teresa, Teresa de los Andes, digo Teresa de los Andes porque con ese nombre se publican los textos, eh, por Fray Ángelo de la Santísima Trinidad, quien en ese entonces era el vicepostulador de la causa de beatificación. Y en 1983 aparece una nueva edición que es de diario y cartas por el padre Marino Purroy, quien en ese entonces ya era el nuevo vicepostulador de la causa porque Fray Ángelo uh, falleció. En 1987 es la beatificación de Teresa de los Andes eh, por Juan Pablo II, ¿cierto? En, en el Parque O'Higgins, yo creo que todos conocemos esa bella historia. Y en 1993 se canoniza Teresa de los Andes también por Juan Pablo II. Como les comentaba entonces, la primera edición hasta donde nosotros hemos cotejado es Escritos espirituales de 1971 a cargo de Fray Ángel Leo de la Santísima Trinidad. Ahí está la portada, la portada del texto. Eh, en términos generales son dos grandes bloques como, o dos grandes estructuras que es por un lado el diario íntimo y por otro lado el epistolario pero al diario íntimo se le agrega un apéndice que el editor llama Composiciones literarias y pensamientos de Sor Teresa de los Andes, y sobre esta sección, ¿cierto? estas composiciones, que, que como dije es un apéndice del diario íntimo, eh, Fray Ángelo de la Santísima Trinidad indica que Sor Teresa en vida obtuvo varios premios en concursos literarios, que en el fondo la idea de esta sección era presentar parte de estas composiciones y también algunos pensamientos sueltos para que, como lo dice él, el lector pueda formar su juicio sobre sus disposiciones literarias. Entonces tenemos un, un texto que abarca una gran cantidad de textos que no, no, no solo tiene que ver con el diario íntimo y el epistolario, que eran los géneros más bien referenciales y que en el fondo eran necesarios para, para la edición, para dar cuenta de las virtudes de Santa de, de Teresa de los Andes, sino también estos textos que estaban en otro contexto, que fueron, fueron galardonados ¿cierto? en concursos literarios, etc. Sin embargo, eh, en la Apositio, que es un texto que reúne el resumen del proceso de beatificación y canonización de Teresa de los Andes, se critica este texto, esta edición a, a cargo de Fray Ángelo de la Santísima Trinidad, porque desde su punto de vista eh, se retoca el texto original y se aplican leves modificaciones de carácter de sustento literario. Eh, no sustancial, en el fondo lo que conversábamos con, con la profesora Bernarda, lo conversamos varias veces, era a qué se refería esto, como, a qué se refiere que eh, se hacen modificaciones de sustento literario o en términos literarios y desde nuestro punto de vista tiene que ver con que se, se integran estas composiciones literarias y estos pensamientos que un poco desvían el foco de lo que era realmente importante y que tiene que ver con el proceso de beatificación de Teresa de los Andes. En el fondo la causa de la beatificación y la causa de la canonización tiene que ver con establecer ciertas virtudes. Eh, cardinales y teologales en el fondo que la hacen merecer un lugar en los altares y por lo tanto una composición de tipo literario desvía la atención. No sé si se entiende eso, como que desvía el foco y en el fondo propone, eh, nosotras lo, lo llamamos así, un tipo de santa literaria eh, o es santa escritora que no viene mucho al caso. Entonces en, en ese sentido ponemos esta cita porque nos parece que, que claro, o sea, hasta en italiano. No lo voy a leer en italiano porque no tengo tantas ganas de hacer el ridículo. Pero en el fondo el diario y las, las cartas de Teresa de los Andes, ¿cierto? Se dice que son una fuente de vital importancia para establecer eh, la intimidad de su vida y su, y su camino de perfección, ¿cierto? Y sus virtudes, qué sé yo. Y... Eh, contrario a esto, eh, escritos espirituales desvía, desvía el foco, retoca el texto, aplica criterios de, de lo que es y lo que no es literario, a partir de estas composiciones que fueron galardonadas, etc. No sé si quiere agregar algo, profe. Sí, que en el fondo eh, se espera de quien postula la causa que vaya como directo al grano en el fondo eh, de qué se requiere para construir este argumento, en el fondo, si, si lo tomáramos retóricamente, es una defensa, ¿sí? es una defensa de una causa, por lo tanto tengo que poner todos los argumentos para esa defensa, y eh, un argumento literario, claro, para nosotros quizá hoy en día es muy interesante, porque realmente es interesante lo que piensa Juanita, pero no, no va directo a lo que se propone en la causa, y eso es lo que va a decir Valentina, cierto que eh, arregla la segunda oportunidad, digámoslo, que eh, eh, genera precisamente, y bueno, él va a decir la palabra genuino, estos son los genuinos textos, eh, como si él no los fuera a retocar, cierto eh, Maria, Marino Purroy, eh, pero más allá de eso, él quita todo aquello que pudiera eh, distraer la atención de la causa eh, más fundamental, que es la, eh, el perfeccionamiento espiritual, eh, qué sé yo, toda la construcción de esta imagen de santidad necesaria eh, de demostrar. En el fondo eso, los argumentos tienen que ir todos alineados a una misma causa. Qué interesante Independientemente, eso. perdón, que uno pueda después tener una santa, bueno, la propia Santa Teresa de Ávila, ¿no? Después que escriban y que escriban poemas, por cierto. Pero <risa> alineémonos a lo que estamos buscando. Yo pensaba, ahora que estábamos presentándonos... Eh, no quiero interrumpirlas, pero um, que estábamos presentando la sesión también y pensaba finalmente en ese poder de la imaginación, como situarlo también como en el contexto del ciclo, cómo se puede proyectar a través de la, de la imaginación una santidad en este caso, y eso sin duda que tiene que ver con un ejercicio de poder también, ¿no? Eh, así que eso, ¿no? Sí, claro, o sea, en el fondo esta parte de, de la investigación tenía que ver con eso, como tratar de establecer cómo se proyectaba esa imagen de la santidad, porque en el fondo, claro, uno puede decir efectivamente Teresa, Teresa de Ávila, veces, Teresa de los Andes, Juanita Fernández, tiene cualidades, tiene virtudes que la pueden hacer santa, y uno lo puede decir, pero también sentarse como a pensar ya, pero ¿cuáles son realmente las cualidades que desde el punto de vista institucional eh, de la Iglesia del Vaticano son necesarias para establecer que esta joven era santa o, o es santa? Entonces, como en ese sentido nos parece súper importante esto, como en el fondo... No lo literario, porque eso nos desvía. Como esto no nutre la causa. No, no es un argumento a favor, así que por favor eliminan Un poco como cuando en los juicios se van eliminando los argumentos. Eh, es así, creo yo. Porque además... Es, lit... Ah, perdón. Ah, no, no, no. No quería preguntarles. Eh, solamente para terminar eso también. Eh, eso literario, ese componente literario que quizás quisieron matizar, ciertos editores, según entiendo de manera muy general, ¿está en los originales de de Juanita Fernández y quizás, bueno, pedirles ahora o más adelante si, si pueden eh, también reflexionar sobre cómo ella misma proyectó esa santidad, porque ella también tenía ese propósito, claro, entonces sí, eso un claro, no. que, perdón, qué importante es como, como Juanita se, se imaginaba ya Santa Juanita hace un estudio hace un estudio de qué es ser Santa y cómo se logra ser Santa es impresionante Juanita lee primero a Teresa de Isier, lee a, a, a Teresa de Ávila, ¿cierto? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que en San, San Juan de la Cruz? Y es lo más mateo que hay, es súper sí. estudiosa, y es autoexigente, terrible. A ver, pensé, voy, fue primero, lo primero que hice, ¿fue pensar en Jesús? Sí, no. Cuando dale, estaba dale. viendo... Eh, no me acuerdo si era la, cuando estaba eh, asistiendo a misa, usted corríjame sí. Martino, cuando estaba recibiendo la hostia pensé realmente en Cristo o no, o se me fue la mente por otro lado y es claro. muy rigurosa. esa, Entonces, esa pregunta es? que es eh, me posicioné bien del gran misterio de la redención de Cristo esa es la pregunta super difícil ¿Y yo ruda, no sé <risa> no podría responder esa pregunta yo pero claro, tiene que ver, como, como digo, con, con esto que tiene que, que ver, digo, como con lo más institucional en el fondo, con cómo se proyecta esa santidad, cómo se imagina que es esta chica que va a ser santa, porque en el fondo están en, en ese tránsito, ¿no? Como de la beatificación, de la canonización, incluso anteriormente declararla venerable. Entonces to, todos esos pasos que tiene que ir siguiendo para que de verdad desde el, desde el, el Papa en el fondo diga sí, efectivamente, esta chica es santa entonces claro, después de este, de este impas casi como, bueno, se publica en 1971, se le hacen estas críticas como lamentablemente retocaste el, el texto original, ¿cierto? como lo, lo modificaste, pusiste componentes literarios que no vienen a la causa y, y no sirven eh, y además del fallecimiento de Fray Ángelo de la Santísima Trinidad, cuando el padre Marino Purroy pasa a ser el nuevo postulador de la causa hay una nueva edición de, de los textos de Juanita Fernández Solar, que es Diario y Cartas de 1983, y ahí lo tienen. Eh, prepara nuevo libro sobre Sor Teresa de Lo Andes, ¿cierto? Este fue un, un breve... ¿Cómo se llama esto? No soy periodista. Un breve, un breve texto sobre, sobre la preparación de Diario y Cartas. Eso, iba a decir como informe. No, no, no. Está chocho ahí, ¿ven? Está feliz. Sí, está, sí. No te, no te... <risas> está pero <risa> on fire, sí. Eh, entonces de la tercera del 3 de julio de 1983 el mismo año en el que se publica la edición y además a mí me parece muy, muy importante que de pronto, claro, ahora que uno está o que yo ya he pasado un tiempo eh, estudiando me parece obvio que el texto estaba ligado a la beatificación pero cuando empecé no era tan obvio como establecer esa, esa vinculación entre la publicación de los textos con él el proceso de la beatificación y la canonización entonces me parece muy importante que la noticia de la preparación del nuevo libro esté asociado siempre a la beatificación como ni siquiera se le pregunta como y qué trae este libro como cuál es la novedad qué escribió Juanita o qué escribió Teresa qué sé yo sino ya pero díganos en qué está la beatificación va a ser beata no va a ser beata como va a ser la primera santa de Chile o no entonces, en ese sentido me parecía muy, muy importante como esta imagen porque vincula explícitamente ambos procesos y además que sea de prensa, también me parece que sitúa históricamente el proceso. Eh, y además me encanta que esté ahí como todo chocho <ríe> con, con sus cositas ahí. Entonces, claro, esa es la, la portada de, de Diario y Cartas de 1983 y a propósito de su edición, Marino Purroy, en un breve apartado que se llama La presente edición, página 13, dice lo siguiente. Eh, el cambio de título es la novedad más llamativa de esta edición. La primera, titulada Escritos espirituales de Sor Teresa de los Andes, apareció en Santiago en 1971. Quien compare detenidamente las dos ediciones tropezará con numerosas variantes. Palabras cambiadas, frases ordenadas de otro modo, supresión de palabras e incluso de algunos párrafos. En la presente, tras largas horas de cotejo de lo publicado con los originales o con copias fidedignas, se entrega al lector el texto genuino de Nuestra Sierva de Dios. En esta etapa de la investigación, nosotras empezamos a leer un poco entre líneas, como sospechando, de pronto yo pensaba, eh, y también lo conversábamos, a lo mejor estamos sospechando demasiado, como tampoco somos detectives, pero nos llamaba demasiado la atención que él, por nada, como casi sin ninguna provocación, in, diga, mira, hay, hay variantes, te las voy a enumerar, eh, si tú quieres en el fondo, si tu lector quieres Comparar ambas ediciones te van a tropezar con esto, con esto, con esto, pero tienes que tener clarísimo que esta edición es el texto genuino de la sierva de Dios. Por lo tanto, dejaba como entrever también, o oh, a mí me parecía, por ejemplo, que cuando enumeraba que habían palabras cambiadas, que habían frases, ¿cierto?, que se suprimían ciertas cosas, incluso supresión de párrafos completos, eh, ¿por qué no dicen cuál edición? Como a mí eso me llamaba la atención, porque no dice. En la otra se hace esto, pero yo no lo hago, por ejemplo. Sino como se deja un poco ahí eh, la ambigüedad de cuál es la edición en el fondo que suprime o cambia o edita ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo se, se afirma ¿cierto? que este era el texto genuino. No sé si quiere comentar algo. La sí. veo con cara. <ríe> sí. Lo que pasa es que es demasiado tentador, ¿cierto?, que salga lo genuino, es como una gema, ¿no es cierto?, dice, este es el texto genuino. Ah, sí, vamos a corroborarlo inmediatamente. No sé. Esta fue la tentación que llevó a Valentina al convento, y eso es lo interesante si usted nos puede contar esa experiencia, porque esto primero iba a ser, y esto es una experiencia eh, literaria y de archivo interesante, eh, gracias a esta, esta, pequeña, esta pequeña investigación de, bueno, ¿qué se hizo con la edición?, Vamos al original. Y ahí fue lo interesante que hizo Valentina de ir a los originales de Juanita. Claro, sí, yo había tenido una, una experiencia de trabajo con carmelitas descalzas porque estuve trabajando eh, con el archivo de las carmelitas descalzas del monasterio de Pedro de Valdivia, acá en Santiago. No me acuerdo el nombre porque todos los nombres tienen monasterio de, monasterio de, monasterio de, monasterio de San José, me acuerdo. El monasterio San José de Pedro de Valdivia. Eh, porque también ellas sabían que yo estaba en ese momento eh, a mitad del 2018, 2019 me parece que fue yo estaba buscando el tema de mi tesis ya eh, entonces ellas me, pre me prestaron una serie de documentos yo los iba revisando eh, aprovecho también de agradecerles porque fueron muy buenas conmigo eh, y cuando yo decidí hacer la, la tesis de Diario y Cartas o sea, de, claro, de Diario y Cartas y Teresa de los Andes eh, me acordé de que había estado trabajando con ellas, le pregunté si, si existía como la posibilidad de contactarme con las hermanas de los Andes y ellas me, me hicieron el contacto y finalmente, claro, tuve que hablar con la hermana María de Jesús, que es una de las religiosas de los Andes, que también es un 7, eh, es lo más lindo que hay. <risa> Eh, y ellas fueron las que me dieron el pase con los manuscritos originales, también estaban muy contentas como de que la estudiaran, como también son muy conscientes de que se estudia poco a Teresa de los Andes, sobre todo del ámbito de los estudios literarios, entonces estaban súper, y siguen súper emocionadas con la investigación, y se portaron un 7. Yo creo que lo más difícil de trabajar con los manuscritos, y ahí cuando mostremos algunas fotos se va a ver, es que la caligrafía de Juanita es muy curiosa, es muy angular, entonces, de pronto cuesta mucho entender lo que está escribiendo. Entonces tenía, por ejemplo, no sé, que eh, usar una serie de herramientas. Yo usé mucho lupa, por ejemplo, como, como tratar de, de mirar realmente cuál era la letra. Después, cuando uno ya le agarra la, la, la, las curvas y qué sé yo, es un poco más sencillo de, de, de entender. Sin embargo, al principio fue difícil en ese sentido, creo yo. Y además que, claro... Como en, en, en las ediciones, obvio, está editado, está todo muy ordenado y se entiende. Sin embargo, en los manuscritos originales hay muchos textos que están, bueno, también lo vamos a ver, en un discurso muy fragmentado. Ella está, por ejemplo, reflexionando sobre el pecado y corta la, corta la reflexión y pone un reglamento. Y después del reglamento viene una lista de huevos y papas y chancaca, por ejemplo, eh, y ese tipo de cosas. O está reflexionando. Yeah, qué maravilla. Claro, yeah. Mostrarle, ah. Valentín. Ya, ya. Voy a pasar esta por mientras, pero por ejemplo, claro, aquí hay una, un ejemplo de la libreta número 4, eh, que no está titulada, que es de 1918, y ustedes pueden ver que en el lado izquierdo de la pantalla dice propósitos, hay una breve reflexión, mi fin es amar y servir a Dios, eh, luego, sí. Eh, Luego sea, se cumple, luego sea Dios cumple su divina voluntad amo a Dios. y en el fondo, claro, es como los propósitos de vida y ustedes pueden ver, cierra la reflexión, va a escribir la palabra, yo intuyo, fealdad, porque dice feal, no la termina y empieza un reglamento. A las cuatro y media tiene que estar levantada, a las cinco es la oración, a las seis la misa, a las seis y media es la revista La Casa, a las siete estudio. Entonces a eso me refiero con, con ese discurso más bien fragmentado que en un principio fue difícil porque en el fondo la, la gracia de las ediciones es que te entregan el discurso ya editado, ya ordenado, en el fondo hay un proceso de, de selección, de adecuación de los textos que hace que sea más comprensible, más coherente en el fondo. Y encontrarme con esto, o por ejemplo, ahí está otra, una tabla de examen de conciencia, ella le pone examen de conciencia, eh, que es lo que comentaba la profe, ¿no? ¿Ha sido mi primer pensamiento el de Dios? Sí, sí, sí, sí, no, no, no. no. Entonces se ve como, como un proceso en el que de verdad es relevante para ella, establecer primero estas metas, ¿cierto? que es de conquistar la santidad, que en el fondo también es de llegar a ser una carmelita, una religiosa carmelita, con todo lo que eso implica y el rigor de ella, en el fondo ponerse esa meta y de verdad ir monitoreando y controlando su disciplina con respecto a su meta. Es un Excel, impresionante. <ríe> Los primeros Excel, sí. Una máquina, Juanita, una máquina. Sí, de verdad. Yo al menos así personalmente la admiro. Yo no sé si si yo tuviera este rigor como para mi investigación y para escribir mi tesis, ya estaría terminada. <risas> pues estarías convertida en una santa, pues <risas> la santa La santa escritora de tesis, claro. Bueno, de los elementos que llama entonces mucho la atención es eh, construir un deseo, un anhelo. Uh -huh. eh, una, un, un sueño, ¿no? una, un, un, un futuro, construyo mi futuro como santa, que es súper difícil, y buscar los modelos que me pueden ayudar para eso, ¿cierto? Eh, para, para mi camino, y eligió oh, a Teresa de Ávila, que es como un poco complicado, ¿eh? complicado de seguir a Teresa de Ávila, pero así le gustaba a Juanita, bien rudo, bien difícil. Y luego, eh, modelos de escritura también. Ahí es interesante, y si usted le pudiera, a Valentina, hablar de eso, porque el modelo de escritura que ella elige en determinado momento es el que está un poco, vamos a decir, de moda, que es la tradición francesa de Teresita de Lisieux. Entonces, claro. mezcla eh, el, la, la, el, el contenido de santidad de una Teresa de Ávila, una Teresa de Jesús, pero lo dispone de forma más moderna, con la, la santa de moda, o no me acuerdo, Valentina, si ya estaba santa o todavía no, Teresita Elicie, Porque Teresa Elicie fue canonizada en 1925, pero era beata. Estaba casi, claro. Entonces, y ella lo, lo menciona explícitamente, en el fondo busco mi modelo a seguir y hago un checklist de lo que tengo que hacer para ser como ella. Claro, sí, con, con respecto a Teresa de, del Niño de Jesús... Eh, voy a partir al revés, después hablamos de Ávila, pero um, con respecto al a Teresa del Niño Jesús, claro, está este modelo que es más bien escritural, que yo lo veo en la libreta número uno fundamentalmente, porque a diferencia de las otras libretas que tienen este discurso más bien fragmentado, que se nota que en el fondo que era una escritura íntima, que ella no estaba pensando en un receptor en el fondo, si ella pone estas tablas y se... se instala segmentos que en el fondo fragmentan su discurso, es evidente que ella no lo va a compartir con alguien, no está pensando en compartirlo. Sin embargo, la primera libreta sí, eh, la primera libreta está dirigida a la madre Julia Ríos, quien era la directora espiritual de las estudiantes del Colegio del Sagrado Corazón, institución en la que ella era estudiante. Eh, ella lo llama diario, cierto esta es una de las primeras páginas de, de esa libreta, en la parte de arriba ustedes pueden ver, dice, dedicado a la madre Julia Río, religiosa del Sagrado Corazón, historia de la vida de una de sus hijas. En este discurso, que es más bien a, a, en términos de género, es una autobiografía, como ella mira hacia el pasado y establece como, eh, cuáles fueron los puntos claves de su formación espiritual, cuáles son en el fondo los hitos más importantes desde de ese punto de vista también. Es evidente la, la, la influencia de Teresa de Lisieux en la medida de, de por ejemplo, eh, madre querida, usted cree que se va a encontrar con una historia interesante, no quiero que se engañe, la historia que usted va a leer no es la historia de mi vida, sino la, la vida íntima de una pobre alma que sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y gracias. La historia de mi vida se resume en dos palabras, sufrir y amar. Eh, aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo, es decir, a los seis años o antes, yo sufría, pero el buen Jesús me... Me enseñó a sufrir en silencio y desahogar en él mi pobre corazoncito, etc. Lo que a mí me parece muy importante es la diferencia que ella establece entre historia de vida e historia de la vida íntima. Porque en Historia de un alma, que es el texto que escribe Teresa de Lisieux que también son, son manuscritos, son tres manuscritos, eh, una de las primeras cosas que dice Teresa del niño Jesús es esta no es la historia de mi vida, es la historia de mi alma. Y de hecho eso es lo que, lo que le da el título al texto, como historia de un alma. Y una de las cosas que dice es que la gran diferencia es que ella no va a narrar solamente cuál fue su vida, sino que va a incluir las reflexiones actuales que ella tiene sobre esas vivencias. Un poco casi, yo lo, lo comentaba con la profesora, eh, un poco casi como la definición de autobiografía, como un yo que mira hacia el pasado, pero que tiene su punto de vista en el momento de la enunciación y por lo tanto reflexiona sobre su vida. Esa distinción, eh, Juanita también la utiliza, como esta no es la historia de mi vida, es la historia de la vida íntima, que está así como decir la historia de mi alma. Y claro, en el caso de Teresa Elicie, de como también dijo la profe, tiene que ver con el contexto, eh, la, la influencia francesa, en, a inicios del siglo XX en la élite chilena eh, es muy importante, o sea, es una de las grandes influencias la, la, la francesa, y de hecho eh, un historiador que se llama Marciano Barrios Valdés, que tiene un texto que se llama La espiritualidad chilena en tiempos de Santa Teresa de los Andes dice que durante 1860 hasta 1930 más o menos él hace ese, ese corte metodológico es eh, muy importante el arribo de congregaciones de origen francés e italiano a Chile y en ese sentido, eh, las órdenes de corte colonial español, que promovían una vida contemplativa, ascética, empiezan a convivir con estas congregaciones que son de vida activa y que tienen una mirada más misionera de lo que es la religión. Eh, y en ese sentido me parece muy importante como la influencia, la influencia de Teresa de Lisier en la escritura de Juanita Fernández Solar, sobre todo considerando esta primera libreta porque... La influencia tiene que ver fundamentalmente con la articulación de un discurso autobiográfico. Hay otras cosas como, por ejemplo, esto también lo dice... Eh, Corina Rosenfeld, en uno de los estudios que hace sobre Teresa de lo, la, el diario de Teresa de los Andes, ella dice que es innegable que una de las cosas que Juanita Fernández en el fondo emuló e imitó de Teresa de Lisieux es la periodización de la vida, es decir, mi vida viene de tal periodo a tal periodo, que eso también lo, lo establece Teresa de en su en su autobiografía, como yo tengo tres periodos de vida, el último periodo de Teresa de Lisieux son los primeros años en el Carmelo, eh, en cambio, Juanita dice, yo tengo dos periodos de vida, pero también lo conversábamos con la profe, que es evidente que no puede poner un tercero, porque el tercero son los primeros años en el Carmelo. Y esto lo escribe en 1917, cuando recién quiere ser una carmelita. Entonces no tiene la posibilidad de estructurar esa parte de su vida. Bueno, quizá podríamos ahora dejarla la abierto para las preguntas y para si alguien tiene... Más ideas, porque esto es infinito, la, la, los, los, los documentos de, de, de alguien que escribe como ella son infinitos. También podemos hablar de las cartas que son hermosas, la carta a su padre, la carta a su familia. Uh -huh. eh, abramos entonces la, las preguntas, si les parece. ¿Puedo partir? ¿Pueden aprovecharme? Sí. Eh me es inevitable pensar, cuando hablan de la, de la escritura, la edición en realidad, de, de los escritos de Juanita, pensar en la que fuera la primera santa canonizada americana, que es Rosa de Lima. Como mm. pienso que son procesos tan parecidos, en el sentido de que Rosa de Lima fue una santa que se construyó, en el fondo, una santa que se fabricó en un contexto, es una santa que sirvió como emblema de la contrarreforma, como para decir, miren, está funcionando, aquí el plan evangelizador, agilizador, tenemos una santa que cumple con ciertos requisitos, como el amor a la pasión, a la eucaristía, y a un montón de cosas que, que ella vivía en su espiritualidad. Entonces, mi pregunta es, no sé si han pensado en su investigación acerca del contexto de beatificación de, de, de Juanita, que como mm -hmm. veo la edición, claro, en el año 83, la primera del 71, o sea, hay un contexto en Chile complicado de la dictadura, no sé si ven que tiene algún vínculo con el mundo social, o, o finalmente qué es lo que quiso quizás Marino Purroy destacar, porque ustedes hablaban justamente de que ella, o sea, de que la edición que él hace él es para destacar ciertas virtudes, ¿cierto? entonces esas virtudes están situadas en un contexto, no sé si lo, lo, lo han trabajado eso o pensado. Sí, o sea, en, en una primera formulación del proyecto, como les comentaba, yo parto con Diario y Cartas y como con la contextualización de las ediciones, tratar de trazar esa línea temporal en el fondo que va desde 1900 a 1983, como que da un, un largo tiro en el fondo, que es con el nacimiento de Juanita Fernández y con la publicación de Diario y Cartas. Eh, y en esa línea, claro, la, la vinculación con un contexto histórico que, como tú dices, tiene que ver fundamentalmente con la dictadura, fue en algún momento un, un eje de la, de la investigación que en este momento lamentablemente hemos tenido que dejar en segundo plano porque la, el trabajo con los manuscritos fue muy grande, ¿cachai? Entonces como fue, fue una labor demasiado como brutal, no quería usar esa palabra porque es como un meme, pero es, es verdad, como que fue brutal. Entonces tuvimos que focalizar muchos esfuerzos como en el trabajo de determinar Primero, ¿qué ascripción genérica? Esto es una autobiografía, esto es un diario, ¿por qué ella no lo llama diario? ¿Por qué ella lo llama notas? Hay una libreta, por ejemplo, la número 5, que se llama cartas y, spoiler, no hay cartas. ¿Cachai? Como, es un poco como, la, lo hablábamos con la profe, cuando uno se compra un cuaderno y le pone un título y va a decir, voy a ocupar este cuaderno para esto, y nunca lo ocupo para eso. Um, entonces, esa labor, como digo, nos ha llevado mucho tiempo y dejamos de lado un poco lo que era el contexto histórico de la publicación. Sin embargo, eh, hay una historiadora que se llama Alexandrine Taille. ella hace un, todo un proceso muy bueno de, de síntesis de cómo fue el proceso de beatificación y canonización desde 1947, que es cuando se abre el proceso, hasta 1993, que es cuando la canonizan en el fondo, eh, y una de las cosas que concluye es que efectivamente en el contexto político tan turbulento de la dictadura eh, era necesario establecer estas figuras como de unión, como de unión nacional, de unidad. Entonces pensamos, pensamos también en Teresa de los Andes, yo también he pensado mucho a propósito de Gabriela Mistral como la madre de Chile, ¿cierto? Que, que en el fondo no podía, el poeta de nacional no podía ser Pablo Neruda porque Pablo Neruda había militado en el Partido Comunista también. Entonces, eh, sí creo que tiene que ver, pero lamentablemente, como digo, no he profundizado tanto en ese, en ese aspecto, porque me, me, la, la, el acceso a los manuscritos también me llegó así como un milagro, pero ha sido sí. mucho, mucho trabajo. Pero creo que tiene que ver por ahí también. Ahora... Ah, perdón. No, ah, lo que iba a decir... Hay otras palabras, Valentina, para que alcancemos. Perdón. Ah, ya, perdón. <risa> Cortito en lo, que, en lo que sí quería señalar que efectivamente es eh, no, no es por banalizar pero bueno tenemos la avenida bueno, antes de banalizar tenemos la avenida de Juan Pablo II el 87 ¿cierto? 87, concepto, 87. Eh, en la Florida se acuerdan ahí estuvo en ese sí. templo eh, también hubo una inauguración ahí del seminario pontificio uh -huh. eh, bueno en varias partes hay, hay claramente un fenómeno complicado y muy rápido. Juanita, eh, desde su gratificación a su canonización, ocurren solo seis años. Eso es muy poquito. Y sí, claro, si consideramos Santa Rosa de Lima, ¿cierto? Que los mexicanos decían, ¿cómo no pusimos recursos nosotros para tener una santa como Santa Rosa? Eh, eso es una cuestión de voluntad, decían, y de recursos. Entonces, sí hay algo relacionado con Unidad Nacional. Eh, en, la, en lo que habría que meterse, ¿cierto? En lo que habría que eh, hincarle un poco el diente sin banalizar, por supuesto, el, el, el tema, pero también para así banalizarlo tenemos al mismo tiempo un mismo universo. ¿sí? Claro, el mismo año. Sí, tenemos porque... a la Boloco, entonces eh, hay, hay, Chile está tratando de aparecer en el mundo con, con figuras, ¿cierto? Que eh, borren quizá un poco esta, esta imagen internacional que ya estaba teniendo muy complicada con derechos humanos. Eh, no, quiere, no le quita Juanita, pero tampoco hay que dejar de decirlo. Eso. Y ya claro. para que pasemos las otras preguntas. Sí. Qué interesante todo. Realmente tenemos eh, sí, un par de manos levantadas. La de Josefina primero y después la, la de Alejandra. Eh, reactivar audio. Ahí sí. Ahí sí. Eh, gracias. Me parece eh, fascinante y, y preciosa la investigación. Y. Y gracias por compartirla y qué ganas de mirar el, los manuscritos eh, y agarrarlos y qué envidia, que, eh, qué bonita experiencia que para acceder a ellos tuviste que, que, que entrar al monasterio y, al, y como parte de la regla monástica. Yo te quería preguntar eh, si es que se ve una tensión que yo me imagino que hay, pero quizás, quizás no, entre... Eh, esta santidad individual como en la, la unicidad del alma, el ser santa porque eres única versus el, el borrarse a través de la regla monástica que es justamente como eh, normar tu tiempo y que la norma se convierta en la vida. Entonces como si a través de la, si la escritura también yo me imaginaba que quizás era una herramienta de vanidad como se ven ve otras santas. Eh, si, si captaste esa atención y cómo sí. y dónde se ve. Sí, eh, yo creo que, claro, en el caso de las libretas, por ejemplo, eh, como había comentado, es un discurso muy íntimo, entonces no creo que haya validez en, en el sentido de mostrarse es un otro, una que responde a sus ganas de controlar y de de ejercer disciplinas sobre sus propias prácticas y en el fondo monitorear su proceso como, como la tabla no como pensé en Dios, sí no, sí no y ahí como articulando diariamente si lo hizo, si no lo hizo, cuánto lo hizo en el fondo eh, ese tipo de cosas la libreta número uno tiene como mencionaba otras características que efectivamente ya se quiere mostrar frente a un otro, porque el gran objetivo y esa es parte de, de la hipótesis de, de la investigación el gran objetivo de esa, de esa libreta es primero comunicar que ella tiene vocación de religiosa Carmelita y también defenderla. Porque tal y como ella lo indica, la madre Julia Ríos le dijo que su cuerpo no iba a poder con las Carmelitas. O sea, le dijo básicamente tú eres una debilucha, como yo no sé si te la vaya a poder como con la orden de las Carmelitas. Entonces es muy, es muy curioso que ella, o a mí me gusta mucho que ella, su respuesta no haya sido como sí, sí puedo, sino... Si puedo, y te voy a demostrar que yo escribo una autobiografía que además emulo un modelo, que es el modelo de Teresa de Lisier, y hablo en el código de las religiosas porque utiliza todos los tópicos de la, de la autobiografía monacal en el fondo. En cuanto a la tensión que tú me mencionas, yo veo que hay una tensión, eh, pero hay una tensión constante entre su cuerpo y sus ganas como sus impulsos espirituales. Ella sabe que es débil. Ella sabe que es regalona, ella se pone en esos términos. Ella sabe que es vanidosa, pero no quiere serlo. Y lo pone así textual, como... Eh, de hecho, hay una parte en la que habla de su cuerpo y lo dice así, cito textual. Vaso de corrupción que me alejas de los deseos de mi alma. Entonces, efectivamente, hay una tensión ahí entre cuál es su realidad física, cuáles son sus deseos de vanidad, de verse bonita. Hay partes eh, textuales del diario en las que dice hoy día me miré al espejo, no lo pude evitar, no pude evitar mirarme al espejo para ver si me veía bonita, por ejemplo. Entonces yo veo ese, esa tensión como entre cuerpo-alma, como ella de verdad, quiere, eh, de verdad quiere llegar al modelo. Yo creo que, y de hecho llegó, como no es como, no es como que ella solo quería, ella llegó, llegó al noviciado del monasterio, eh, escribe que, no sé, cuando escribe la, la sexta libreta, que es la única que escribe en el contexto del claustro, a diferencia de las otras la otra cinco que son fuera cuando ella todavía era estudiante, eh, inicia la libreta diciendo hace ocho días que estoy en el Carmelo, ocho días de cielo, por ejemplo. Entonces, en el fondo, cumple su meta, pero esa tensión como de no lo voy a lograr porque soy muy regalona, porque en el fondo soy debilucha, porque... En el, mi cuerpo no va a resistir, es un discurso que está constante, que es transversal en las libretas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, mucho. Eh, y no sé, me hace pensar que, que al final, o sea, la, la meta le gana, la meta es la santidad y no... Porque también el viaje es hacia adentro, y hacia un adentro que también tiene tentaciones, eh, pero siempre parece que tiene que ganar el, el ajustarse a, al, modelo, al modelo. Pero sí, sí, gracias. Ahora, una cosita que quería señalar. No es, siempre la monja tiene un modelo de religiosa, pero acá es un modelo de santa Claro. Es, eso, eso, es, eso, es, eso implica que ella tiene un control absoluto de lo que escribe, absoluto de su, de su vida, de lo que piensa, de lo que escribe, de lo que hace, de lo que quiere, de a quién le escribe y qué le dice a cada sujeto a quien le escribe y qué quiere obtener de aquello. Porque también hay una santidad que ella considera del mundo, cierto que tiene que ver con una, con una caridad misional también. Sí. Eh, y él, Ella quiere convertir a sus familiares, ¿cierto? Eh, también a la fe, eh, y por lo tanto le escribe, bueno, con, conviértete o al padre, a su papá, papacito, déme permiso. Entonces no es que ella esté como divagando más allá de la, de la cuenta de, de, la, de la compra, digámoslo. Hay un absoluto control de esa escritura, en tanto no se puede perder ni uno de la, de la hebra, ni un, un pelito de la hebra de lo que ella se, quiere hacer. Y eso como construcción de individuo, de subjetividad, es muy interesante. Sí, o sea, yo creo que es impresionante el nivel de manejo de discurso que, que tuvo, como saber, cómo, cómo dice la profe, saber que el diario en el fondo responde a esto, entonces esta, estas libretas que son, por ejemplo, notas íntimas, o ella las llama así, notas, notas íntimas. Eh, las voy a ocupar para esto porque me sirve para controlar mi proceso, la carta la voy a ocupar para esto porque me sirve en el fondo para cumplir mi, mi afán misionero cierto con mi familia, con mis amigas como, con mis compañeras de colegio la autobiografía la voy a utilizar para esto porque yo quiero defender mi vocación de religiosa, entonces de verdad yo creo que es impresionante el rigor y el manejo del discurso que tuvo Tenemos otra otra pregunta por aquí, Alejandra Ah, ahí la... Hola, hola, hola. Se oye? Sí. Eh, muchas gracias. Es muy interesante. Ahora me quiero poner a estudiar este tema que no es mi tema para nada. Eh, súper <risas> fascinante. No sé si lo comentaron. Yo me tuve que desconectar un, un segundito, pero esto que mencionaban como este, supongo, origen medio literario que ella tenía, ¿no? En, en algún momento me pregunto si cuál es la relación con con esta otra identidad escritural justo que, que mencionaba Bernarda, si hay algo ahí, algún vínculo o, o no tiene que ver con el proyecto, no sé, me da curiosidad esa, ese, como ese origen supongo. Eh, en términos temáticos, el desarrollo es la vida monacal, Cristo, yo quiero llevar la, la, la cruz de Cristo, hay una serie de poesías también en el que ella desarrolla como, por ejemplo, mi celda va a ser de tal y tal forma, en un poema, ese tipo de cosas, y además lo, los textos que ganaron, que ganaron premio hay uno que se llama Sombra y Luz en la Edad Moderna, que es precioso, a mí me encanta, eh, y es una gran defensa de la iglesia católica, sobre todo en el contexto de la contrarreforma. Como esa sombra, Esas sombras son los enemigos de la iglesia y la luz viene de, de ciertos personajes históricos que en el fondo, en un contexto turbulento, como lo es por ejemplo la reforma, salieron a defender los valores de la iglesia. De ahí pone de ejemplo a Ignacio de Loyola, por ejemplo, o a Francisco Javier también, como esta, estos personajes que defendieron la luz de la iglesia. Entonces, en términos temáticos, claro, se asemeja a las libretas, eh, pero son otras las formas, como hay un desarrollo de lo que es la espiritualidad, de lo que es la vida monacal, de cómo ella quiere que sea su celda, de cómo ella se imagina llevar la, la cruz de Cristo, qué sé yo, eh, ahí hay una línea que es transversal en sus textos. Y hay un, un tema, eh, eh, recuerde Valentina, de, cuando ella dice, no solo debo ser santa, sino que me deben reconocer como santa, el mundo mm. me debe ver como santa, porque no saco nada con ser santa que nadie lo sepa, o sea, claro. e incluso sabe ella, y por lo tanto todos sus escritos, en ese sentido Fray Ángel lo tenía razón, o sea, es parte de lo que ella escribió, mm. de una mente que está pensando mm. solo en aquello, mm. pero para el proceso, el proceso es mucho más eh, burocrático, ¿cierto? Y había que eh, acotar, eh, entonces en términos literarios amplios eh, sería ensayística eh, religiosa ¿sí? eh, claro. pluma pluma libre escribiendo sobre ideas que se relacionan con lo mismo no está eh, bueno, mi, mi abuela era de, la, de esa época y, y decía que a ellos les le, le generaban este ejercicio de la de los versos no era escribir mm. y el tema pre, preferido era religioso entonces mm. también es parte de la de la educación de la época entonces claro. eh, en ese sentido literario Claro, porque además eh, uno de sus grandes modelos es Teresa de Ávila, indudablemente. Como, yo creo que, por ejemplo, cuando hablábamos de Teresa del niño Jesús, Teresa de Lisier, que es una santa francesa, eh, efectivamente hay un modelo escritural que tiene que ver con la forma del discurso, la autobiografía, establecer que es la historia del alma no de la vida, establecer periodos, organizar cierto, como eh, el discurso, qué sé yo, pero el modelo de Santa es indudablemente Teresa de Ávila, como yo lo veo, por ejemplo, y lo hemos conversado, en este otro tipo de libretas que son más bien fragmentarias, qué sé yo, hay cosas que son calcadas del libro de la vida de Teresa de Jesús, sí. cosas que son así calcadísimas, por ejemplo, eh, sobre todo en la sección en la que se habla de, de cuáles son los grados de la oración, esa parte la comenta mucho en la libreta, como Santa Teresa dice que los grados de la oración son estos, son estos, son estos, entonces el alma tiene que hacer... Como, como que va a regar su jardín, ¿cierto? Y en un primer, en una primera, en un primer momento, perdón eh, el alma le cuesta mucho regar porque tiene que ir a buscar el agua y después traerla y ya el último grado es cuando llueve porque Dios en el fondo te entregó todas las mercedes y no tienes sí. que esforzarte casi como para llegar al último grado de, de la oración. Eso lo comenta mucho, eh, establece, por ejemplo, hay una parte en el libro de la vida en la que justamente eh, Teresa de Ávila dice que el alma tiene que reflexionar mucho sobre el misterio del sacrificio de Cristo, que ese es el mm. misterio más relevante en la reflexión del alma. Y en las tablas, estas tablas que ella establece como para monitorear su proceso, una de las preguntas es, es ¿he reflexionado sobre el gran mm. misterio del sacrificio de Cristo por la humanidad? Entonces, ahí uno ve que, claro, no es una cita directa, pero efectivamente está el modelo de elaboración del libro de la vida operando el, sobre todo en, la, en las libretas que son como de las 2 a las 5 y sin duda las 6 que es cuando ya la escriben el noviciado y en el fondo son apuntes sobre lo que, lo que le recomiendan los confesores, cuáles son los retiros espirituales, que se conversa en el claustro, también ese tipo de cosas. Sí, gracias. Solo también la idea de la metáfora, ¿no? Que, o sea, vinculando con lo literario, qué interesante ese recurso que me imagino es muy común en la escritura religiosa, pero también hay un... Sí, como de sombra y luz. Y toda esa, claro, imagen simbólica, metafórica del alma y su camino, etc. Muchas gracias, sí, súper, gracias. De nada. Oigan, y por curiosidad, Teresita, Juanita, no tuvo... No, no muestra visiones ni experiencias extáticas ni nada, ¿o sí? Sí, sí. O sea, ella comenta, por ejemplo, que cuando tenía alrededor de 15 años empezó a hablar con Cristo. Entonces, Cristo le dice que su vida debe ser como en el Carmelo. Ella en algún momento también, cuando se acerca el momento de entrar al noviciado, tiene ciertas dudas, como, como el periodo en el desierto casi. De hecho, eh, Marino Purroy pone notas muy curiosas que pone, bueno, los lectores que no están habituados como al lenguaje de los místicos, esto claramente una referencia a San Juan de la Cruz, que se yo, bla bla bla eh, pero claro, tiene esos diálogos o coloquios con Jesús, con María también, ella dice que María también le habla mucho y cuando está en el noviciado tiene periodos en los que se le aparecen visiones, por ejemplo, ella dice la Virgen María llorando porque acaban de, de crucificar a Cristo y ella no se puede levantar, como que su cuerpo no le responde, eh, hay un episodio también en el que siente que se levanta del suelo, que levita. Pero eso ya, esa, esos episodios como más, más brutales, por así decirlo, son casi al final y están en la libreta 6, que es la que escribe en el contexto como del noviciado. Gracias. O sea, Pero, mismo. Yo lo que quería agregar es que hay un, un contexto de enunciación muy distinto, Juanita, que en la escritura de monjas tradicional, digámoslo así, que se regía por el discurso confesional y eh, uh -huh. eso le daba le daba un tono muy angustioso porque había que decir la verdad frente a alguien que me un sujeto masculino cierto que me iba a juzgar eh, solo o con más personas y eso podía terminar en, en mi condena entonces el juego entre al confesar entre decir la verdad y decir y dejar la interpretación de lo dicho a otro eh, eso no lo tiene Juanita porque Juanita no tiene que preocuparse de aquello entonces eso es muy interesante, porque lo que una monja no puede llegar y decir que se le apareció Cristo. Yo he visto relatos de monjas que trata siempre la duda, creo, no sé si soñé, eh, usted sabrá, padre, yo puedo estar en, equivocada y puedo estar endemoniada, en, en, usted sabrá. Con mucho temor a que eso signifique vanidad, estar engañada por el demonio, los embelecos que le llaman en la colonia, es muy complejo, y Juanita no tiene eso. Entonces tiene una mayor libertad, eh, que ella en realidad no se toma, porque la principal juez es ella misma, pero no claro. tiene a un otro, y eso también es interesante porque ella busca al sujeto masculino que la guíe para lo que ella quiere, y si es muy laxo, como más relajado, Juanita, no se ponga el silicio, no haga tanto ayuno, mijita, no, ah no, esto es muy blando, yo busco otro más rígido, porque si no, me puedo caer en, puedo caer en vanidad, o no me sirve para lo que yo quiero. Mm. En ese sentido es una agente de su propio proceso, ella, ¿sí? mucho claro. más, que las otras monjas son más pasivas, entre comillas, y eso genera unas tensiones que Juanita no tiene. Eso lo Para saca ver. Teresa de Ávila, ¿no? que sí, es pues. de, de justamente decir, este confesor no me gusta porque es muy, muy blando. Claro, ¿no? y además está en ese diálogo como con un confesor que es del siglo XX, ella tiene un modelo que es de Teresa de Ávila del siglo XVI, entonces, efectivamente, se produce como esa falta de comunicación entre lo que es santidad, lo que yo quiero para mi vida, y lo que un, un, un padre, cierto, que también habían padres que eran de congregaciones de vida activa de origen italiano y francés, que por esa misma razón tampoco eran tan útiles para lo que ella necesitaba. Eh, entonces se producen esos desencuentros casi. Pero... Increíble porque lo que vino después, perdón, fueron otros desencuentros, al final, cierto, en esa relación con los editores, eh, posteriores también, como que se claro. tuvo durante su escritura. Esos... Hay una pregunta que les quiero leer que, que hace Francesca Acosta por el chat. Pregunta uh -huh. Francesca si hay muestras de escritura eh, de Juanita que no estén relacionadas a ser santas. Eh, sí. Sí, o sea, en general son como cosas muy cotidianas, como el otro día lo, lo comentábamos con la profe de Libretas que dedica, por ejemplo, solo a, a establecer cuánto gastó de plata o cuánta plata le deben, como, no sé, hoy se, en septiembre gané, poner una libreta, una de las libretas inéditas, Pone septiembre, gané 350 pesos y hace el desglose. Rebeca me dio no sé cuánto, mi mamá me dio no sé cuánto, Lucía no sé cuánto, y después, claro, sigue la libreta, y desglosa en qué gastó esos 350 pesos. Es muy, a mí me gusta mucho porque pone huevos, papas, <risa> como cosas así, harina. Al final claro, es como, como que se mezcla esa historia de la vida y la historia del alma en, en las mismas la misma librerías. Claro. Porque qué bonito eso. Lo encuentro fascinante todo lo que nos han contado realmente. Sí, o sea, a mí la verdad es que me... Me gusta mucho, el, no es porque sea mi investigación, pero me gusta, mucho, me gusta mucho el tema y creo que una de las cosas como más destacable es lo que hemos conversado. Como que Juanita Fernández Solar en realidad era una persona que tenía un manejo muy amplio de, lo, de los discursos en general como que conocía cuáles eran sus formas cómo esas formas respondían a ciertos objetivos y además encausó su propia imaginación se imaginó santa y esa imaginación la llevó a la escritura y la escritura en el fondo es una de las herramientas que a ella le permiten monitorear controlar su proceso de perfeccionamiento espiritual y que finalmente es la herramienta que le permite convertirse en santa también Cierto. un tema interesante también para, como para cerrar eh, es que tenemos como muchos prejuicios a la hora de estudiar textos de, de religiosos, eh, como si fueran, pertenecieran a sujetos como muy diferentes del corriente. Y, y no, porque claro, independientemente de sus motivaciones, que al, eh, se podrán compartir o no, también uno puede eh, rastrear allí eh, motivaciones de, que son transversales, son universales a todos los sujetos, y como eso se, eh, yo quiero algo, quiero conseguir algo no se trata de, de ser meritocrático no pero tengo un sueño tengo una, una un deseo y cómo me cómo camino hacia él con esa disciplina bueno Sor Juana también lo tenía no es cierto que le gustaba tanto el queso y decía no voy a comer queso hasta que no logre tales cosas y yo digo pucha yo no tengo esa voluntad pero estos son sujetos con gran voluntad para conseguir lo que quieren y es, la escritura es un gran elemento para que un gran, una gran móvil y lo interesante en el caso de escritura de religiosa de monjas, de mujeres, es que siempre se mezcla con la vida íntima, eso es muy lindo, mi padre, mi hermana, mi madre, ¿sí? entonces esa familia que está alrededor, uh, bueno, en una congregación en que son también hermanas, ¿no? entonces es, es, eso también quería recalcar, lo que tenemos mucho que estudiar de textos religiosos, um, considerándolos como sujetos, sujetos, sujetos, sujetos hombres, mujeres, no sé, que, que buscan algo, y a través de su escritura lo piensan, lo piensan y lo, y lo imaginan. Exacto. Claro, y también, también lo proyectan, esta es una carta que le escribe a su padre el 25 de marzo de 1919, le quedaba poco más de un mes para entrar al noviciado, eh, y recién ahí le cuenta que quiere ser religiosa Carmelita, entonces esta carta es la petición de por favor déjame, como déjame ir como al Carmen, porque no lo, no lo había conversado con él, eh, y cuando la leímos con la profe, nos dimos cuenta de que es impresionante el, el discurso que arma, como retóricamente en el fondo, porque claro dice yo dependo de usted, mi papá querido, es preciso pues que usted también me dé, se está refiriendo al permiso, eh, sea perfectamente que si no negó la Lucía a Chiro, la Lucía a su hermana mayor que se casó con Chiro, pues su corazón es demasiado generoso. ¿Cómo he de dudar que me dará su consentimiento para ser de Dios cuando de ese sí de su corazón de padre ha de brotar la fuente de felicidad para su pobre hija? No, lo conozco. Usted es incapaz de negármelo porque sé que nunca ha desechado ningún sacrificio por la felicidad de sus hijos. Comprendo que le va a costar. Para un padre no hay nada más querido sobre la tierra que sus hijos. Sin embargo, papacito es nuestro señor quien me reclama. ¿Podrá negarme cuando él no supo negarle desde la cruz ni una gota de su divina sangre? Es la Virgen, su perpetuo socorro, quien le pide una hija para ser la esposa de su adorado hijo. ¿Y podrá rehusarme? Reciba muchos besos y, y abrazos de su hija que más lo quiere. Juan, no necesito que me guarde el secreto. Perdóneme papacito la pena que en esta carta le voy a dar, pero es Dios quien me lo ordena. Lo que comentamos con, con la profe es que primero no le da salida, no es por favor dame permiso, es, es, antes, es después, es posterior. Yo sé que tú no me lo vas a negar, porque usted es incapaz de negárselo a su hija y además su hija que más lo quiere. Eh, entonces esa construcción del discurso, que también es muy, por ejemplo, lo que hemos comentado con respecto al discurso de monjas, que es decir, es Dios quien me lo ordena, yo esto yo no lo busqué... Como no es que yo lo quiera, es que él me reclama para que me case con él. Es la Virgen, su perpetuo socorro, quien le pide que me haga esposa de, de Cristo. Ese desvío de la acción, en el fondo, de, de, de desviar la acción porque es Dios quien lo ejerce, eh, es muy propio también del, del relato monacal y ella en este contexto lo está usando para fines específicos, que es persuadir del permiso de su padre. Y en ese sentido, eh, estos son los ejemplos que, que también nos permiten hablar de que hay un manejo importante del discurso, como, efectivamente en términos retóricos está muy bien armada la carta. En algunas partes también en la misma carta, que es una carta bastante larga, eh, le dice que no se preocupe, porque además si la deja, como ella va a ser carmelita y como las carmelitas están tan, tan, son tan devotas y son tan fan y sacrificadas, qué sé yo, e incluso le va a servir a él porque ella va a rogar por su alma, entonces su alma va a llegar al cielo, sí o sí, si él tiene una hija Carmelita. Eh, y que no se preocupe si lo van a criticar por dejarla ser monja, porque es mucho mejor que su hija se case con Dios a que se case con un hombre. A que se case con el tiro. Claro, con el chiro ese, es como, casi como sacárselo en claro, ¿no? Oye, tú le dijiste que sea la Lucía. ¿eh? Oigan, eh, quería leer un comentario de Luisa Caranza, experta en Teresa todo esto, que dice, uh -huh. gracias, será una tesis muy interesante, gracias por compartir este proceso, con lo que estoy sumamente de acuerdo, y quiero agradecerles a las dos, eh, Bernarda y Valentina, por su generosidad, de compartir con todos nosotros este, estos descubrimientos que han hecho, que son tan relevantes en ese, libro, en ese artículo que tú mencionabas, Vale, de, eh, de esta historiadora, Alexandrine de Taille De Alexandrine de Taille Ella dice en ese artículo justamente que los chilenos no conocen los escritos de, de, de Teresa, de Jesús, de, de los antes, digamos. A diferencia de los franceses, que sí, se saben casi que de memoria, los franceses católicos, la historia de un alma. Entonces, claro. El este trabajo que hacen ustedes también favorece mucho la imagen que uno pueda tener, más allá de esa imagen de, de esta niñita con un hábito photoshopeado casi, eh, eh, y que no conocemos realmente lo, lo que hay dentro de ella. Entonces, en verdad, muchas gracias por eh, compartir este, esta investigación en curso. Estamos con muchas ganas de, de leer sus resultados. Avísenos ahí cómo, cómo va la cosa. Ver, Ojalá su que tal, pronto. Sí. <risa> su pronto. Así que un millón de gracias, Bernarda y Valentina, por compartir con nosotros y gracias a todas ustedes y a todos ustedes por también habernos acompañado. Benjamín Castro dice muy buena la investigación. Okay. Muchas gracias. Y nos vemos, eh, Dani el 22 de, de, julio, de julio, ¿no? El próximo, eh, nuestra próxima, lo tengo aquí. El 22 a las 6. El 22 de julio a las 6 tendremos nuestra próxima sesión eh, en la que conversaremos con eh, Felipe Cásen y Francisca Bakovic sobre la imaginación y el sonido. Eh, cómo el sonido, la música, eh, nos lleva a ciertos, ciertos momentos, ciertos estados de conocimiento que nos permiten justamente eh, imaginar también. Así que están cordialmente invitados a, a esta próxima sesión. Muchas gracias, que tengan linda semana, y hasta pronto. Yo también gracias les pido por agradeciéndoles. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Estuvo precioso. Chao, chao. Muchas, Muchas gracias, gracias a todas y a todos. Chao, Bernardi y Valentina, gracias. Chao, Alejandra. Chau, Mucha gracias familia. por la invitación. Chau, que estén bien. Chao, nos vemos. Chao, chao.